Bien. ¿Quieres ser mi sexto novio? Sexto novio, pero no, no, no, no, no, Por favor, no, no, sé, no, no, no, no, ¡Espartano! <risa> ¡Cuánto chico! ¡Dios mío! ¡Espartano! ¡Dios mío! ¡Dios ¿Te mío! ¿Te gusta? ¿Te gusta? Pero... quiero ir. Hola, buenas. Alejandro. Buenas. ¿Qué se dice, mi sargento? Uy, no, teniente. No Uy, a... bien, que... Qué lo, lo pena, diseño. qué pena que le bajé el. No, el... que me estás saludando, oh. Tranquilo, descanse. ¿Qué se dice, mi teniente? <risa> se señor, presenta señor, el alcalde señor... Millán Ramírez. Ah. Si sí, no, es no, sí, no es especial. Paulino, si no especial. Cuento Excelente. con cuatro unidades disponibles. Descansen, descanse. descanse. ¿Cómo va, a su Hola, muchachos. A Hola, chiquita, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Quieres ser mi ¿Cómo? novio? ¿Cómo? novio? <risa> pero no, yo no puedo tener novias No, yo no puedo tener novias ¿Por qué? Es porque yo ya tengo novia. Ah, ya, Pero pero no puedes tener más No, no, porque vale. le rompería el, el corazón a mi novia ah, Vale, vale Pero yo ya. tengo cinco novios Mira. Pero tú ¿Quiénes no son tus tíbe. cinco novios? Él es mi primer novio, Paola ¿El alcalde no? es su novio? Sí, es mi sí. primer novio oh, y es mi favorecita. Y tú lo quieres mucho. Yo lo amo. <risa> lo ¿Lo vamos a... Ah. ¿Quién tiene bendiciones? Bendiciones. ¿No? Es la novia, oh, la ¿no? alcalde. Cuáles es? La ¿Cuál su... es, oh. ¿cuál es? <coughs> Tengo cinco novios. Cinco novios. ¿Y cuál, ¿Cuál más son tus novios? Mira, eh, este, sí. ¿Eh, Camilo, es Camilo. mi. novio. Camilo. Cinco novios. Sí. Y, y tengo otros tres, pero aquí no están. Ah, ah venga, eh. eh ya ya te ya tengo. Tengo. Vale. ¡Médico! Sígueme, sígueme, sígueme. ¡Médico! Eh, ¿dónde estás? Rebeca, Rebeca, sígueme. Sígueme, dí, sígueme. Díganme hasta que a venga. Chica que sí, sí, sí. sí. No, no, no, no, no. Pa Para que cojan un trabajo por lo menos y vayan farmeando dinerito más. Pues por lo menos, ¿no? Sí. Míralo por acá, ven. ¿Aquí en esa puerta? Aquí, aquí, aquí. Ya así conseguíse el trabajo en Nata. No, todavía no. Renueva no, pues, pues por eso, no, no, no. O sea, conseguí cualquier, cualquier trabajo en pues, Nata. Ah, sí, no. Pues quería aprender cómo ir al... ¿Quién uh, es ese? ese es Max, es amigo. Hola. Ven, bien, ven. ven pues que a Ah, bueno, bueno, ah. que no me regañe. No, venga, yo, yo le he más bien cata, búscame, más bien con su hermana. ¿Qué? Dile a tu hermana que, que tiene que conseguir un trabajo por lo menos ahorita para que le llegue más plata. Ah, bueno. Sí. Oye, ¿y cómo Así te mientras... llamas? Hola. Hola, ¿cómo yo te soy llamas? Ali. Ali. Ay, ¿Cuántos sí. años tienes, Ali? Años. Ah, ese años, super. Sí, ¿Cuántos años estás cumplido? Nadie pero mi novio sí. ¿Quién es? ¿Pero cuál de todos novios? ¿Tu el novio, novio o tus novios? Mis novios. Ah, super. Hoy ¿Y dónde están tus papás? Años. Mi papá se está durmiendo y mi familia no me quiere. ¿Qué? Que no te quieren? O sea que sí. la niña se escapa de la casa cuando sus papás duermen ¿Y mi? tú dónde vives? ¿Cómo? Yo... Hey José Luis, ¿qué tal amigo? ¿Cómo vas? ¿Bien o qué? qué pena, que es que no, no estoy viendo el chat, que no tengo con qué... En una casa. ¿Y dónde está que ah, la casa? Hola. No lo sé. No sé. por sí. ahí viven. Bueno, espera un momentito, ¿vale, papo? ¿Cata? Sí, ¿qué pasó? Hola. Bien, es que bien, no compa. Escuchamos. Aquí todo bien, dándole. Y sí. vamos de fiesta. Se canceló la fiesta y, no sé, vamos claro, a salir a sí. con el alcalde Bueno, no importa ¿Qué? Nada, nada sí, ¿Cómo llamáis? Eh, ¿cómo yo soy llaman? Catalina La de, de pelo gris es Natalia y la otra es Rebeca uh, Mi mamá se llama Rebeca Pero Rebeca ah, con K no ah, con bueno. C, Catalina. Chimbano, eh... Me das tu número, quiero que sea mi amiga. Oh. ¿Qué <ríe> niña tan pequeña y con celular? Me das a pero lado, pero yo también quiero tu número. ¿Vale, Natalia? ¡Cómo! Mira, mi número es 6785. Bueno... Ocho seis setenta y ocho cero cinco. Ahí te escrito, papá. No se, se me fue. Lo siento, lo siento, es que tengo problemas con el celular. Qué raro no me deja escribir. Me das tu número, Na Natalia, ¿no? ¿Te llamas? Sí, sí, sí Natalia, ¿tú tienes novio? No Alia, ¿queréis novio? Yo tengo muchos amigos ¿Cómo? qué sí. okay. sí. Vale, pues... ahora te presento a uno que está muy bueno ¿Quién es eso Preséntale, preséntale Entonces, que ya acaba sí, de llegar hoy sí. a la ciudad Sí, sí, sí, ven Natalia, ven, ven, ven, ven. ¿Ya? te rápido no? <risa> ¡Ay no! ¡No puedo! ¡Venga! ¿Alguien haga algo? Cata, yo no voy a ir sola. ¡Vaya! Bebé. No, la chimba, no sé ni cómo bueno, vivir. Vamos... No sé ni cómo ir al baño. ¿Cómo voy al baño? <risa> enséñale, enséñale eso antes de que se desmaye, Cata. ¿Qué? ¿Uno se desmaya pero... wow, sí. ¿por qué la estás cargando? Enséñale cómo va el baño. ¿Dejitar el baño? No, pero quiero saber, quiero aprender. Mira, tú me pones... Eh, ...en la boca, <risa> es... <risa> bueno, ya yo sí, me voy para que le diga... Dos, ¿Tienes que poner el 2? Tienes que poner el No, Yo no voy a escribir eso. Yo es no que a escribir toca, eso. toca. No, no, si no, no, no, hacer, no. Orinar. ¿Y un sé ¿Y sí. necesito sé porque cuando te sale... Si es un papel higiénico es del dos. Si es el otro... No. Es del uno. no. Pues por el color. tienes que dejarlo por el color. Ok. casi okay. si no te ¿Qué hay que hacer rápido? Esto es casi lleno. ¿Qué hay que hacer? No, cuando esté lleno. Bueno, cuando esté... Mm, no, punto, no importa. Vas Ajá, ya está a punto. Y, y, y, pero... ¿Qué? En el chat. ¿Pero cómo era? Hola, hola. Cuando es papel y cuando es baño? ¿Cómo era? Sí. Mira, por el color pues ya sabes cuál es. ¿Cuál de los dos? Ok. Ya niña, sé cuál es. Digo. Pero cómo Sound se hace o sea, lo escribes en la nube, simplemente Slash hola! Y, y ¡Hola! ¡Respete, ¡Oh, suelte! Pero, espere, ¡Me secuestran! ¡No me puedo mover! No, ¡No me ¿no puedo mover! Si ¿Ya, ¿Ya? Como que, no, ya te soltaste como tres horas. Está esperando usted que le va a no, a... no, espere, pero... ¿Qué es esto? ¿Qué, eh, ¿Qué es ¿Qué esto? Hizo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, es ella. Ay, de lejos de tu Sí, de lejos de otra sí, cosa. No, ya, ya Natalia. Listos, ya. Dime. Espera, ah, es. Ok. Ya, ya, tu ya, novio ya están listos a tu, para no, irme. Es, no, este no. oh. este es mi futuro novio. Okay. No, Este <risa> no. Este es mi novio. El alcalde. No. Sí, sí, ese es mi novio. Ese no, vivo, mira, ven. No, espera, espera. Es que está aprendiendo unas cosas de la ciudad. Entonces, ahorita voy. Bueno, yo te lo traigo. Okay. <risa> ¿Qué, ¿Qué era? ¿Cómo era? ¿Entonces pongo en la nube? ¿Cómo? Con la T Con la T, ok Dale dale. Oh, no tengo ninguna. ¿Slash? ¿Y qué necesitas hacer? No, la gente no va a ver eso ¿Y qué necesita ¿Qué hacer? No hay... ¿El uno o el dos? Ya está lo he pensado dos veces ¿Cuál está lleno? ¿Cuál está lleno? Pues uno es... Uno, uno... ¿Ya? Hágale Ya lo vi, ya lo vi Hágale, hágale <ríe> No y Nadie lo va a ver. Él, yo no él lo él estoy él, viendo. ¿diagonal? O sea, si sí hay una animación, pero o sea, pues... se pone la diagonal y escribe la palabra. Y... Sí, sí. Pegado. No, ya, ya no se puede lo del HUD. ¡Ay, qué perturbada! perturba. Ya, creo. Sí, bueno, pero yo no sé que es aquí. Debe espiar a la No, no, esto es mixto, Esto es mixto ah, ya. <risa> bueno, Nata, no, pero generalmente yo lo hago en Arbusto y si le das a la X se cancela la animación. Listo, ya, todas. Ya, sí. sí ya estamos todas. Por fin, bueno, nos vamos, ¿todas? nos vamos, nos vamos, nos vamos. Ya en Repair Kit, chicos. 5 de 5. Uy, ese va chicloso. Nosotros vamos de últimas. Uy, cañas. Sal no. No, soy yo no soy, yo, no soy yo, no soy yo, hay sí, no soy yo. Es de adelante. Sí, cerra. No, wow, es de adelante. marica Yo voy bien. Yo veo no, chicloso al de adelante. Mal marica. Yo voy con un lag Si, <risas> sí, ese, es, ese es... Bueno, nos bajamos y pa' eh Ataca, ataca parte de eso, marica, es que yo se lo Ya Es que ir al man Venga, venga, no, pero rebelde llegó, bájalo bájala y que se monte, que se monte bien <risas> Por favor Cata, es que Cata está peleando con el ex ah, no dejaron. ¿Qué? ¿Qué? ¡Eso está complicado, cañas ¡Ah! El de adelante lleva chicle, compa Es que en Marque aún no le el ojo a la hermana de, de, de Cata Sí, avispadito De eh, una Y es que, que, sea, que se venga acá <ríe> Vea, ya se fue No respetan, maestro. no respetan no, que de y medio con Kata Híjole. Ah, ¿es que es ese? Sí. Híjole. Kata, Kata, ¿puedes bajar a Reven para que se monte, por favor? Kata, Kata, Kata, Kata ¿me escucha? Kata, ¿me escucha? Cata está, está tan Escúcheme. enojada que no escucha a nadie. A ese... Suelta a Rebel, para que se monte bien. <ríe> Dale, suéltalo, ya. Rebel, por favor, arriba, que nos dejaron Cañas, eh, cañas, ¿pa' dónde cogieron? bajamos a la avenida. Pues por eso yo le dije que se marica va a con la familia <risa> Cata Por eso le dije, le dije que se va a bajar con tu familia Uy Marica, Cata de suicidio <risa> ah. No mentira, o sea, ¿sabes? le dije por saltar por no llevar el cinturón Hey Danielito, sea sí, sin gasolina Así me la da el alcalde, ¿cómo la ve? Ah, es justo así JJ Dímelo, dímelo ¿Tienes comunicación con el alcalde? Eh, todavía no porque estoy manejando, ¿por qué? Pa' que tanqueemos, que estoy casi seco Vale <risa> No papi esto llega, esto llega Sigue, sigue, sigue. ¿Por qué? ¿Cómo así? No, yo me metí en la 2-2-2. Oh, sí, usted es que me metió mal. el patio yo me metí mal a él. Ay, papi, como yo me volteé aquí. Bueno, ahora sí, Catalina, porque está brava. Hay una costaleada aquí. <ríe> Yo que sí soy de malas. No, ya me Uy, vi cayendo. Vale, mi espera, ya lo que. Ya me vi cayendo, je. No bailas. Muy de malas, capaz que sí. Cini, sí, nos volteamos, Cini, sí, nos volteamos. No, no, no, papi, estoy viendo la pantalla ahí. ¿Cuál pantalla? ¿De qué hablas? Papi, la pantalla, papi. Tú no estás viendo la pantalla del carro. No, yo estoy yendo para adelante. Oye, a <risa> <risa> oh, pantalla me volteo. <risa> papi, que te vas a voltear, papi. Super, super. Solo no puedes, no puedes. Solo aceleres mucho y ya. Lo bueno es que la subo bien. ¿cuento en la bajada. <ríe> ah no papi tranquilo, es más fácil aún. La bajada es simplemente no soltar el freno. <ríe> uy uy. Está viene como peleando con la vía ya. <ríe> Ay no ya empezamos. Ay, qué miedo, ay, ay, ay, ay. Papi, si no te sienten, yo lo hago, ¿viste? ¿Tú te volteas por mí? No, papi, yo subo eso sin mente. Ay, ay, ay, ay. Ahí aquí bien. No, no, no, vamos, vamos. Papi, déjame, déjame, déjame. Papi, déjame. Téngame fe, tengame fe, papi, papi, papi. Téngame fe. ¿Qué te yo, papi? Uf, uf, a No quererme dejar a mí. Oye, que está allá, eh, Juan. No sé qué, que no sé qué... Pero mira, no vengas a decir que se carro sin gasolina. <risa> <risa> que el carro se quedó sin gasolina, se recalentó. <risa> <risa> Eh, hey, que, si, que si entran a Radio 222, porfa, que ahí estamos los demás. Copy. Pero para allá no voy, qué mamera. Ay, ah, yo que te iba a decir que te metas. No, para <risa> ¡Uy! Dele, dele, dele. Dale porque eso se quedó sin gasolina Híjole Bro, yo tengo un tanque, si quieres se la rescato Mucho inteligente yo para dejar eso sin gasolina hermano. No compa, esas cosas pasan Pues bueno, no me ha pero pasado, no es la, primera, eso es también la ni la última Pasar a siempre. No me ha pasado. Ay, sí, a mí ya me ha pasado varias veces con estos señores. Ay no. Sí. Pero yo llegué y se supone que sí le había puesto. No entiendo por qué no tiene. Sí, entonces siempre compra ahí su, su tanquito su tanquecito y métalo ahí atrás. sí ni baja la tuca, me da miedo. Ven, ven, ven. Yo soy muy de mala. <risa> bueno. No te quiero decir nada, pero yo aprendí a manejar ayer Ay no... Ay hermano, ¿cómo así? De mentira, ahí aprendí, yo si vengo del Eso ejército, es, ahí tranquilito. Y apenas me dice cuando le oye el volante Ay no, de verdad Pueden guardando? seguir, la otra comida viene y de nosotros Sí, sí, sí, viene, viene Ahí viene, dele A boludo Sí, sí, puede entonces que esperen que como que están en llamada por allá. Ay, la última vez que bajé esto. ¿Qué qué pasó? Amanecí ah, en el hospital y no me acuerdo de más. Ay, no, <risa> hermano No, pero chévere que se ría uno acá. Hermano. No, Pues sí, cuando se puede, cuando no me mato. <ríe> sí, cuando no se muere, no, hermano. Uy. Tranquilo, vale. Usted ah. no, sí, si quiere, muero. cierre los ojos, duérmase, descanse. Sí, no, yo me tapo los ojos más bien. Sí, sí, sí, mejor, mejor. Yo no veo, yo no veo Ustedes quieren ver algo impresionante No, no, no, Sini, no, le tengo miedo a este Simi, ¿qué, ágale, necesidad? Ágale, ágale. qué necesidad, ágale, ágale. Simi, qué necesidad Ay. Eso, eso, eso, uy, buena Ah, qué ah. piloto Ay, hermano Ay Dios mío Despacito, despacito Ay, Déjeme ver para atrás No se me a meter en medio Que estoy viendo para atrás Eso es Tengo el Dios Te salve en la boca usted RC15 de Marías Con eso ya se calma Sí Ahí estamos Ya llegamos Uy, esa camioneta viene toda. ¿Qué es <risa> <risa> esa camioneta está poseída. <risa> El mismísimo diablo. <risa> señor. No julea, ya, ya se no culea. Sí, vea, vea, vea. Cinco vea, años vea. sin novia, vea, vea, vea. No se explica Ese mamadísimo. brazo tan poderoso, mira este brazo Veinte años soltero Uuuhh, amadísimos ¡Wow! Oye, iríamos a hacer un, un concurso de físico-culturismo, no? Dirían hacer el Mr. Universo? Uy, sí, sí, sí Un Mr. Mister Mister Universo bien Universe. bacano, ¿Usted sí, sí. ah. diría señorito qué? Yo sería señorito Súper. ¿Cómo? Super. Sí, de señorito Willa. Señorito Bogotá. Oh, señorito, su Willa. Oh. Me siento sucre. Soy mamadísimo. Uy, yo también soy mamadísimo. ¡Hala! Oh. Oh. Espartano. ¿Cuánto chico Dios mío? Espartano. Dios mío. Dios mío. ¿Te gusta? Que... ¿Te gusta? Uy, que ¿Qué? se desmaya. Madre mía. Uy, papi, ya vengo. Vaya va a, a mi arbolito. Mira, <risa> está mandando besos. Y todo. ¿Cómo? Vení, vení, por <risa> Uy, código café, ¡Ah! código café. Uy, código comida es lo que es. Papi, le van a meter una base de Pela, weón no puede darse mentira. Wow. No, ah, no, venga, hey, hey, hey. muchachos escucha? me escuchan? muchachos? Sí, sí, sí. Vamos a cantarle de cumpleaños a... ¿Cómo es que te llamas? ¡Ali! ¡Ali! Ali. Ali. ¡Vamos a cantarle! mi novio, Vale! ¡Ah, bueno! Vamos a cantarle de cumpleaños a Ali, listo. ¿Cuántos cumpleaños? ¿Cinco? ¡Cinco, cinco años! como mis novios! ¿Cómo? No, pues es que tenía seis. seis ah, no, ya. es verdad que quería Hemos seis. Cinco, pero porque él no quiere hacer el gesto porque tiene novia. ¿Cómo? Sí, yo tengo novia. Pronto sí. va a llegar a la ciudad. Te lo va a presentar, muy bonita. Ay, pero estáis buenísimos, sí. Gracias. Entonces, 1, 2, 3. Cumpleaños 20. Ah, el novio, el novio, el novio. no. mi mejor amigo El novio, que le va a soplar la vela al novio. ¿Qué? ¡Vali! ¡Ey, ey, ey, ey! Bueno, la pregunta: ¿qué están haciendo esas tres mujeres allá? ¡Toma, toma, toma! Papi, están rojando, güey. Bueno, no es por nada! ¡Yo se veo en la allá, ¡Es una bomba de tiempo! ¡Venga, pa' acá, venga! ¡Es una orden! ¡Venga! ¡Hágame caso! Hágame caso. El venga. que tenga miedo a morir que no nazca. No señor, venga para acá. Una orden. ¿O lo he hecho. <risa> <risa> a mí me gusta comer. ¿Cómo? Ah bueno. Mí, ¿Cómo? Yo, yo, yo, yo <risa> tengo las necesidades de chiquito de, de, de que me da hambre y, y buscar la necesidad de, de tener Uy, comida, cierto. café. Uy lástima que no está Camilín pingüin aquí. ¿Qué sí qué? Ey, si apagamos las camionetas Amiga, porque no se consuma ey, ni, ni, Niña, ¿tú sabes cómo me apagan las camionetas? Apaga. yo? ¿No ¿Sabes Apaga cómo? ¿Pero cómo se apagan? ¿Sí sabes? Ah, oh, ¿sí sabes? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo, ¿Cómo es? A estaba dando vueltas gallipeta ¡Huepa! ¡Ay, Dios mío! ¡No puedo más con mi vida! ¡No! ¡No! Te no. voy a quiero cargar que cante Baja la Hoga, baja la hoga! Ay, este me Ay ola. no, este tipo está loco. ¡Eso! ¡Una sirenita! Para que veas. Que cante ola, hermano. Que cante, que cante. Sirenita. Que Ey, ey, oye, oye, oye. Ya oye, podemos cantar. ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que te llamas? Qué pena, ah, Ali. Ali, se llama Ali. Ali, Ali. Ali, ¿me escuchas? Me llamo Ali, yo soy Ali. Y mi ali, mamá ali. Sale, ah, bueno. pero a mí no está. Ah, ya llegó el novio, ya no, llegó el novio. Ahora cielo? sí podemos cantar. Cumpleaños, eso, vamos. Ahora, ¿Ahora sí podemos GoPro? cantar. Ahora ¿Sí? sí podemos cantar. Sí, sí hágale, ah, sí, hágale. Listo. ¿alguien tiene, ¿Alguien tiene GoPro? No señor. Yo. Ah, sí, sí, sí, Max. Yo. Se cancela. Sí ah, no, no, no. Oh. Ah. Pero buscar entonces algo sin, sin, sin virus. Hágale. Vale, uno, ya les vamos chicos tres. Por a ver. Botón en el medio. Cumpleaños feliz. Te deseamos amor. Que, en que mi Ali está país cumpliendo no años. Canta así el cumpleaños feliz, feliz Ah, ya le cumpleaños. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. ¿Cómo? ¡Mira, ¡Ali! patearte ahí, Ahí, está por ahí, ahí, está por ahí ¡Qué bonito! Ay, te prometo que no te voy a cortar la <risa> lengua, vale. ¡Cómo, ¡Son una <risa> que... ah, no parte! Eh, ¡Todo para eh, ti! Eh, ese, eso sí, sitios sí, es de parte de, de, de, de, la, de la ONP, ONP para, para ti. ti. Eh, sí, El somos cinco. Eh, nuestra El, empresa. ¡Pinche comunista! ¿Qué es una <risa> Eso ah, también la, la, va en parte de los no, impuestos no, que no, no cobre. No escuches, no escuches eso. Eso. eso también va, en, eso también va parte de los impuestos que no cobre la UNP. Eso es. Eso. eso. eso. Pero entonces son buenos o son malos? Somos no son buenos. Bueno, no, no, no, bueno no, no, vamos a no, no, bailar, meter droga buenos. y alcohol. Ay, ¿cómo <ríe> se <queda> droga? ¿Qué? <ríe> ¿Qué? ¿Alcohol sí, pero droga cómo así? si la, la señorita. Señorita. Ay, oh, no. Soy la reina. Sí, eres la princesa hoy. Sí, y mira, con estos tres guapetones griegos, griegos musculosos fornidos, ah, espartanos, tres guerreros espartanos para ti sola. ¡Oh! Os quiero chicos, soy lo mejor del cual, mundo mundial Oye, cuál será el modulador de voz que usa, que es muy bueno No sé, Ari. Pero nadie me ha regalado lo que yo había pedido ¿Qué, qué estás pidiendo, dinos? Yo quiero un machete uh, sí, ah, para que no, un machete No, no, no, no, no, si sí <risa> me fue Pero por lo menos, pero nadie me lo quiere dar No, me no, no, no, por, ves, pero ves. Así, así ah, está no, no, no, no Nadie me quiere Recuerda que no, no, el poder no. de los niños es la imaginación. Yo quiero un cuchillo, ya le he cortado la lengua a un sapo. ¿Por qué Oye. quieres un cuchillo? Para, para defenderme cuando esté sola, Pero, en vida. no, nunca vas a estar sola. Ya el que solita, está, con Dios. Siempre no, está contigo siempre está contigo. El poder secuestrar. de. No, no, nadie te, te va a secuestrar. secuestrar. Siempre, siempre estaremos. Siempre estaremos contigo, señorita. El que está con y Dios no está contigo. Me... Le he cortado la lengua, pero me han pegado un tiro. En el ¿Cómo? Corazón. Si Dios está conmigo, ¿quién contra sí, mí? Nadie. Me han pegado un tiro y me el... ha dolido mucho, pero ya estoy haciendo una marquita. <risa> Estamos sí, protegidos, la son, señorita. Que son mis gladiadores fornidos que van a luchar por mí. ¡Eso! ¡Por la emperadora! ¡Por la a emperadora! Entreguen en sus corazones y sus almas. ¡O la si gran no! Nadie. Caerán en estos brazos fornidos de estos Dios. grandes espartanos. Ajá. Emperadora, nosotros estamos dispuestos a morir por usted. ¿Qué? ¿Cómo? Y estamos dispuestos a vivir ¿Sí? para usted. ¿Estás a morir por mi de la buena? Así es. una foto todos juntitos Eso, eso, una foto todos Pero yo he lado de mi novio, ¿vale? Y su novio sí es de confianza No tendremos... Nosotros que... pondremos nuestros pechos Y nuestros escudos eh, Para defender es... la emperadora Y lo que no es pecho ¿Qué pasó? también ¿Qué, ¿Qué pasa muchacho? ¿Qué? No te una no no, no, no, no. No, gracias, sí. yo solo tomo malas de... No, risas. no, no, usted está muy no, chiquita. ¿tú no, ¡Papobo, no. No. Mira, ¿tú eres una bebé? No. ¡No! ¡Me das un te doy, no. te doy una Coca-Cola nomás. Tengo hambre. Te doy una... Tengo un sándwich. ¿Quieres un sándwich? Te doy un sándwich. Ahí ya te doy un perrito Un oh, Hot Dog no. y... Y una Coca-Cola. Muchas gracias, te quiero. Mira, tomaste ese sándwichito no. también. Este es de jamoncito, ese me los prepara mi novia Son muy ricos Ala, muchas gracias, le voy Me dice a... si, si te gusta A ver, a ver o Ella los hace con amor y... y son muy ricos Ella es la que le echa veneno a los sandwiches No, no, no, no. esa ah, era la ex buenísimo. Vale, me alegra que te haya gustado emperadora A jamón de España De España, España. La madre ¿Sí? patria Mira, los emperadora, esa será la pose de los gladiadores. Ay, ayúdame que va a hacer eso. eso ¿Cómo chiquito, es que no que sea Ay, una mafia. <risa> ¡Gladiadores! Ladiadores. ¡Vamos a matar sapos! No, no, no, se no va a matar emperador, se puede manchar las, no las puede sus sus manos. manos. Para Ahora que... estaremos los gladiadores emperador. Antes, antes de que lo mate, yo le quiero cortar la lengua y tener un collar con la colección de lenguas de sapos, ¿vale? Vale, vale, emperadora. Cómo. A mí lo personal me gustan más las orejas, quedan mucho mejor. Pero si eh, que no... Emperadora Fernando Toma. carga siempre un soplete para ayudar en ciertas ocasiones Espera un momento y busco aquí en mi boxer mágico El, el Comet Allá, ¿Qué vas a buscar? Aquí está oh. Para todo siempre Emperador, ahora estamos siempre listos wow, wow. Increíble y maravilloso No sé, a veces somos una cosa pero ¿Qué bárbara qué? Sí, para, para Mira que no nos podemos quitar las camisas ya no parecemos con vestido de baño, parecemos sin nada. Que pues, no. se lo ¡Vamos! ¿Qué quita. Que se lo ¿Qué quita. Que se lo quita. Que se lo quita, se lo quite.